Bueno, buenas tardes a todos y también a una bienvenida a Radio Luz a las Naciones... ...donde se estarán dando estas clases, estos programas. Y antes de seguir con la clase, vamos a orar y dejar este tiempo en la mano de Dios. Señor, te damos gracias por ser tan bueno y compasivo para con nosotros... ...por darnos el tiempo para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú traigas alumbramiento a los ojos de nuestro entendimiento... Que tu Espíritu Santo nos haga comprender la verdad de tu palabra y que tu gracia nos dé las fuerzas para llevar a cabo tu voluntad. Señor, gracias por este momento, por este tiempo. Queremos que tú recibas toda la gloria y toda la honra en la persona de Cristo Jesús y que tú pongas palabras en mi boca para expresar lo que realmente es tu palabra bíblicamente y que nuestros oídos también estén atentos al recibimiento de, de la misma. Gracias por Cristo, Padre. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en esta cuarta clase con la carta que venimos estudiando, que estamos en la tercera carta de Juan. Y vamos a seguir en continuidad con ella, con lo que venimos viendo hace ya unas una semanas. Y creo que es importante situarnos un poco en el contexto con algunos puntos que deben de ayudarnos a seguir la continuidad del estudio de esta carta. Y algo que creo que es importante reiterar es que es, es, es buen consejo y creo que es algo necesario que para poder comprender esta tercera carta de Juan, es, es bueno que podamos haber estudiado la primera carta de Juan, que creo que tenemos 60 estudios ahí eh, grabado, es importante la segunda carta de Juan que también hemos he puesto y en el conjunto de estas dos cartas que nosotros podremos tener un mejor comprensión, una mejor comprensión de esta tercera carta de Juan. Pero esta breve carta, la más corta, no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo también, en cuanto al idioma griego es la más corta, aunque parece que tiene más versículo que la segunda, nos está enseñando grandes verdades doctrinales. Y algunas de las cosas que deben de ayudarnos a ver el estudio de esta carta es que eh, Juan viene enseñándonos, en la primera carta nos habla de la doctrina de quienes terg tergiversaron y entraron con una enseñanza doctrinal errónea en cuanto a la humanidad de Cristo y en cuanto a su deidad, como eran los, gnóstico, los gnósticos del primer siglo. En, en la segunda carta hemos visto la advertencia de estos falsos maestros que Juan está enseñándonos. Y aquí nos encontramos en esta tercera carta como que hay un hombre dentro de la iglesia, como es Diótrefe, que muy posiblemente había aceptado esta falsa enseñanza del error de los falsos maestros. Entonces vemos al apóstol Juan enseñando aquí a Gallo, quien es uno de los personajes que aparece, ¿verdad?, entre los tres, que el otro es Demetrio y Diótrefe, eh, dando elogios y advertencias del buen testimonio que Gallo tenía dentro de la iglesia. Y a la misma vez advirtiendo a que tuviesen cuidado de la vida de Diótrefes, cómo se estaba moviendo dentro, porque Diótrefes estaba rehusando a ayudar a los verdaderos maestros de la palabra de Dios y estaba no solamente rehusando a ofrecerle cobijo o, o, u hospitalidad, sino que también estaba enseñando a la iglesia que, quien llevara a cabo este tipo de, de, de cobijo o de dar hospitalidad a los tales eh, maestros bíblicos, eran excomulados. Entonces, Juan está aquí advirtiendo a Gallo de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo. Y nosotros estamos viendo en estos 15 versículos, en esta tercera carta que Juan escribe desde Éfeso, más o menos entre 90 a 95 años de edad, está escribiéndonos de una manera doctrinal con cosas que son para nuestros días igualmente. No solamente el hecho de que nosotros tengamos una buena comprensión de esta carta es lo que nos, nos debe de ser suficiente, sino la, la verdadera aplicación de ella. Cómo nosotros vamos a aplicar lo que estamos estudiando bíblicamente, lo que estamos conociendo bíblicamente. Y para tener una mejor comprensión, como siempre, dividimos eh, la carta o los libros en diferentes apartados. Y estos 15 versículos de la tercera carta de Juan, lo hemos dividido en seis puntos. El primer punto tenía que ver con el versículo número 1, que era el saludo, que ya hemos visto, que es el anciano, a, al amado gallo. Y hablamos sobre este punto. El segundo punto tiene que ver con los versículos del 2 al versículo número 8, que es donde trataremos de... Finalizar en esta tarde, si Dios permite, que trata con el testimonio de Gallo, con los elogios y exhortaciones que el apóstol Juan está dando eh, a favor de la vida de Gallo. Bueno, estos versículos trata específicamente de, de estas grandes verdades. Pero un tercer punto que estaremos viendo en los versículos número 9 y versículo número 10 tiene que ver con el problema con Diótrefes, este... Este cristiano falso, entre comillas, o este falso cristiano, donde estaba perjudicando a la iglesia y donde no estaba atendiendo a los verdaderos cristianos. Veremos también el versículo número 11, esta exhortación personal, que también nos enseña Juan en base también a Gallo. Pero veremos en los versículos 12, también cómo vemos la presentación del personaje de Demetrio que Juan también introduce en esta carta. Y los versículos 13 y 15, o del 13 al 15, la conclusión y la despedida de esta carta. Ahora bien, vamos a, a, a tomar lectura del versículo número 2 al versículo número 8 para tener en su contexto lo que estamos viendo en cuanto a estos elogios y el buen testimonio de la vida de Gallo, y vamos a tomar lectura para situarnos en los versículos del 6 al 8, donde finalizaremos, si Dios permite, en esta tarde, con respecto a este segundo punto del testimonio de Gallo. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 2, amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud, pues me alegré mucho.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 creo que fueron dos, tres clases, algunas de las cosas que han destacado es la palabra amado, que aparece cuatro veces. Eh, eh, eh, digamos, este, este calificativo que Juan está dando a la vida de Gallo nos habla de cercanía. Y esta cercanía dijimos también que nos está hablando de honestidad, de fidelidad en el servicio. Una de las cosas importantes que vimos en cuanto a esta oración o este ruego, que vimos en el versículo número 2 amado ruego que seas prosperado, vemos también, hemos visto que este, este ruego que es más que una oración, digamos que es el cometido de la oración o el fin por el cual nosotros oramos, es una petición específica delante de Dios, es lo que está orando Juan, por el amado gallo, está rogando. Una de las cosas a modo aplicativo, dijimos que debemos ser cristianos, que no solamente estemos orando, sino llegar a tener ruegos en nuestras vidas. Debemos ser cristianos con ruegos y súplicas, donde nuestras oraciones sean llevadas a Dios con un propósito, con un fin. Y nuestras oraciones deben de llevar delante de la presencia de Dios a dar a conocer nuestras peticiones. Es lo que enseña Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo número 6. Y cuán bueno es saber, ¿verdad?, que hay otros hermanos que están rogando, no solamente orando, sino rogando, eh, suplicando por nosotros, por la iglesia, por situaciones específicas. Bueno, esto, esto da una cobertura, ¿no? Esto nos da una tranquilidad. Esto nos hace estar seguros. Y estamos en unos días donde debemos ser hombres de ruegos y súplicas. Los unos por los otros. Esto nos enseña el inicio de esta carta. Pero alguna de las otras cosas que vimos como, como puntos a destacar, es en cuanto a la palabra verdad. Donde hemos visto que aparece también cinco veces, al igual que la segunda carta de Juan. Y, y ser hombres de verdad, andar en la verdad, es algo que necesitamos como Iglesia de Cristo en el siglo XXI. Hay tanta confusión y hay tanta religiosidad y hay tantas apariencias que aparentemente se está viviendo a Cristo, sirviendo a Cristo, pero es aparentemente. Bueno, este contentamiento, este gozo que vemos en la vida del apóstol Juan es un gozo que lo produce al oír que sus hijos espirituales estaban andando en la verdad. En el contexto más próximo, histórico, nos enseña que es andar en la sana doctrina. Porque es contrarrestar lo que estaba advirtiendo la segunda carta en cuanto a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a las herejías. Así que Juan se goza porque está viendo a algunos de sus hijos, nosotros debemos ser algunos de ellos, que estemos andando la verdad. La verdad no es solamente para que sea conocida, no es suficiente. Si tú y yo conocemos la verdad, pero no andamos en ella, no es un contentamiento para con Dios. Ahora nota que Juan se está gozando, porque está oyendo que hay personas dentro de la iglesia, en momentos muy críticos, en momentos específicos, de, de, de, de, de, de falsas enseñanzas, de dificultades, de engaños, aquí encontramos un apóstol que se está gozando, porque en medio de ellos también hay hombres que andan en la verdad. Y a nuestro día dijimos también de manera aplicativa, nosotros debemos ser una iglesia que andemos en la verdad. No solamente que estemos conociendo la verdad, o acerca de la verdad. Pusimos un ejemplo de cuando Pablo está escribiendo a los colosenses, y gustaría leerlo nuevamente en el capítulo número 1, versículo número 9 y 10. Dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es sumamente importante. Pablo desde la prisión de Roma está orando y rogando. Encontramos aquí, ¿verdad? Este ruego. Por los cristianos de Colosas, para que fueran hombres llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para que fueran hombres con sabiduría de Dios y para que fueran hombres que tuviesen una comprensión espiritual. Pero nota que el versículo número 10, encontramos el propósito y esta preposición nos dice para... Todo este conocimiento que estamos teniendo, al igual que en estos estudios que estamos viendo, al igual que en esta tercera carta de Juan, que nos enseña que no es suficiente el conocimiento de la verdad, sino que el gozo que tiene Juan es cuando él está huyendo, que sus hijos andan, practican, obedecen, y llevan a cabo el mandamiento de Dios tiene que ver con este versículo número 10 en paralelo a lo que Pablo enseña a los colosenses. Todo este tipo de oración y ruego que Pablo hace por los colosenses, dice que es para que andéis como es digno del, del Señor. Y aquí encontramos el propósito, ¿verdad? Para que andéis. Y dijimos que este verbo en el griego, peripateo, está hablándonos para que andéis es para que hagáis para que todo cuanto hagáis en toda vuestra manera de vivir o sea es una acción llevada a cabo en todo nuestro diario vivir andar en toda el área de nuestra vida y de nuestras acciones pero dice cómo es digno del señor bueno esto es importante el robo que pablo tiene por los colosenses también. Conocimiento, sabiduría, comprensión espiritual, algo sumamente elemental, pero para que andéis. Dice el salmista en el Salmo 111, versículo número 10, dice que buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. Dice que su Lord permanece para siempre. Nota que dice que el buen entendimiento viene por la práctica del mandamiento. No es solamente una buena comprensión que es de vital importancia, sino que el fin o el cometido, digamos, que la acción es para que andemos como es digno del Señor. Bueno, el buen entendimiento no viene por una comprensión o por un estudio teológico. Digamos que el examen final es la práctica. Por eso el salmista dice que buena o buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Así que lo que nos está enseñando esta tercera carta tiene que ver mucho con estos principios. Y ahora bien estamos en los versículos del 6 al 8, donde ahora el apóstol Juan dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no afectando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Cuán bueno es y cuán necesario es apreciar esta actitud por parte de Gallo. Y este agradecimiento por parte de los, de los hermanos que estaban siendo ayudados y en la iglesia. Es curioso ver el versículo que estudiamos, el último versículo, amados, está sobrando fielmente en lo que haces. Por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños. O sea, aquí la palabra extraño no son no cristianos, sino hermanos no conocidos. Pero hermanos. Pero el versículo sigue diciendo ahora, pues ellos dan testimonio de su amor ante la iglesia. De tu amor ante la iglesia. Y esta manera de vivir que Gallo tenía, eh, no pasaba desapercibido. Era un hombre que dejaba huella. La vida de Gallo es una vida donde nosotros debemos de anhelar su ejemplo, imitar sus acciones. ¿Cómo era un cristiano que estaba atento a las necesidades de aquellos misioneros o predicadores que estaban pasando por su iglesia? Un hombre que estaba atento a las necesidades de tales cristianos. Estaba pendiente de ellos, daba hospitalidad, alimento, el sustento, lo que necesitara para seguir su viaje en cuanto a esas ofrendas. Bueno, este es el tipo de cristiano que estamos viendo, un hombre que está sensible a la palabra de Dios, un hombre que está andando la verdad, un hombre que está practicando la verdad. Un cristiano vivo, ¿verdad? Un cristiano en acción. Gallo nos habla de un cristianismo. Gallo nos está hablando de una fe que obra por el amor. Todo cuanto nosotros estamos viendo en la vida de Gallo, son, son obras de haber creído en un Dios vivo. O sea, una fe, y esto tratamos el otro día, una fe bíblica, una fe genuina, produce... Obras genuinas. Y lo que nosotros estamos viendo es el resultado de lo que él ha creído. Y por eso es que estuvimos tratando que la fe bíblica produce obras bíblicas. Y dijimos que las obras no es el medio para ser salvo, pero sí es el resultado de haber sido salvo. Y hoy como que se nos olvida este tipo de obras de las cuales Dios dice que tuvo preparado... Para nosotros, de antemano, para que anduviéramos en ellas. Aquí encontramos un hombre que estaba andando en estas obras. Esto lo produjo la vida del Espíritu Santo. Un contentamiento de un hombre que ha sido alcanzado por Cristo. Cuanto habla tus obras y mis obras, habla mucho del carácter de Dios. Lo que tú y yo hacemos, cómo nos movemos, lo que hablamos, lo que atesoramos en nuestros corazones, esto habla de nuestro Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y aquí vemos un hombre que lo que él está llevando a cabo está hablando de Cristo. Por eso es que estamos viendo algo muy importante. Dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Lo que podemos ver con claridad es que las obras de Gallo, como dijimos... Eran manifestaciones del amor de Cristo en su propia vida. Me gustaría que leyéramos lo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica... ...en su primera carta, capítulo número uno, antes de Timoteo, después de Colosenses. Capítulo número uno, los versículos 2 y 3. Volver a recordar este pasaje creo que es algo importante en nuestro estudio. Y es Pablo quien escribe aquí a la iglesia de Tesalónica... Pero está hablando de esta característica que estamos tratando de resaltar. Y Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que nosotros estamos viendo a través de la vida de Gallo, precisamente tiene que ver con esto. Lo que otros cristianos están dando testimonio en cuanto a la vida de Gallo en la iglesia, tiene que ver con esto. Precisamente lo que vemos en Gallo es obras de fe, trabajo de amor. Gallo es un hombre que está haciendo obras de fe y está trabajando con amor. Y eso es lo que destaca, es algo notorio, es algo visible. Otros podían ver y testificar de la vida de este hombre. Qué especial es esto, ¿verdad? Que otros puedan ver de ti y de mí estas características. Y que puedan ser notorias en otras iglesias. Porque lo que se está hablando de Gallo, en base a lo que estamos estudiando, en el versículo número 6, es precisamente esto, lo que nos está enseñando. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. ¿Qué es lo que otros podrían decir de ti y de mí ante la iglesia? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Estamos seguros que lo que otros pueden decir de nosotros tiene que ver... Con Lo que tú y yo estamos haciendo en base a lo que es Cristo A lo que Él nos enseña A andar en la verdad O tendríamos miedo o vergüenza a que alguien saliese y hablase de nosotros O testificara en contra de nosotros Por eso digo que la vida de Gallo es, es un personaje que debe de hacernos eh, responder con honestidad a la pregunta, ¿cómo estamos y en dónde estamos andando nosotros? ¿Esa es la verdad? ¿Es como la Biblia nos enseña? Estamos llevando a cabo esta función, estas obras de fe y trabajo de amor. Pablo escribiendo a los colosenses también capítulo número 3, versículo 17, 23 y 24... Dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, a Dios el Padre. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis, la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor ¿a quien servís es a Cristo ¿verdad? el tema aquí importante es Cristo y esto ha de ser suficiente como lo era para la vida de Gallo para que todo lo que hagamos sea de palabra de hecho debe de ser hecho en su nombre y estos hechos o acciones deben de glorificar ...a Dios el Padre. Y nota como el versículo número 23 dice... ...y todo lo que hagáis, hacedlo ¿De qué manera? De corazón. Corazón y mi corazón tiene un papel importante... ...en las obras de fe... ...en el trabajo de amor. Debe de ser hecho... ...de corazón como para el Señor... ...y no como para los... ...hombres... Y cuán importante siempre decimos es que lo que tú y yo hagamos debe de ser hecho para Cristo. Eh, nuestro, nuestra reverencia debe de ser hecha para Cristo. El temor a Cristo es a Él a quien estamos sirviendo y el tema es Cristo. Nosotros tenemos el tremendo honor que Dios nos ha dado, el tremendo privilegio también para poder servir al Rey de Reyes, Señor de señores. Pero aquí el asunto es Cristo. Sigue diciendo el versículo número 6, la segunda parte, dice que harás bien, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Harás bien, esta es una expresión idiomática griega, que el equivalente al español sería, por favor. Juan está aquí diciendo a Gallo, por favor, ayúdales a proseguir su viaje. Pero no de cualquier manera, sino como es digno del Señor. No solamente vemos aquí el corazón de Juan, sino que estamos tratando de ver cómo gallo está recibiendo estas exhortaciones por parte de su padre espiritual. El asunto es con la extensión del reino. No, no olvidemos que aquí está tratando con estos misioneros, con estos predicadores bíblicos que estaban llevando a cabo su itinerario, ¿verdad? Su viaje predicando en diferentes lugares, pero el Evangelio verdadero de Cristo. Y Juan dice a Gallo algo muy importante. Por favor, Gallo, encárgate de que sigan hacia adelante. Susténtale. Sé proveedor como para Cristo. Ellos están llevando la buena semilla. Ellos están llevando el Evangelio. El Evangelio será extendido también por medio de la extensión de la predicación del Evangelio. El Evangelio extiende el reino de Dios. Entonces Juan dice, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje, pero no de cualquier manera. Hazlo, por favor. Es algo muy importante. Pero destaca el versículo número 6, esta última parte, de una manera digna de Dios la Reina Valera del 60 dice como es digno de su servicio a Dios la nueva traducción viviente dice tal como le agrada a Dios, así que el asunto es Dios, a la manera de Dios esto cambia todo este es el asunto gallo no solamente estate atento y cuida de ellos y encárgate de que continúen porque llevan la preciosa semilla del Evangelio sino que encárgate y hazlo a la manera como si fuera como para Dios, porque es para Dios, como es digno en el Señor, como es digno de Dios, como corresponde a Dios. Lo que viene a decirnos es que debía proveerle de una manera generosa, como Dios mismo lo haría. Cayo, sé generoso como yo lo soy contigo. Esto como es digno del Señor Habla de generosidad Gallo, extiende tu mano Gallo, estate atento a ellos Ellos están llevando la buena y preciosa semilla Gallo, ellos es el asunto Porque ellos siguen predicando el Evangelio del Reino Es como que Juan le está diciendo a Gallo Para un poco la iglesia Y céntrate en ellos En que continúen el viaje ellos es el tema ahora, Gaio. Estate cerca, sé generoso con ellos. Leía Mateo 25, creo que es bueno que lo leamos, versículo 40. Mateo 25, versículo 40 al versículo 45. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartados de mí, malditos perdón, el versículo 40, respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, ellos también responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?» Versículo 45, Él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. En cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Este es un versículo o este es un pasaje clave. En lo que venimos viendo. Porque lo que Juan está diciendo a Gallo... Atiéndelo como es digno... En el Señor. Como si fuera para mí. Como si lo estuvieras haciendo... Para mí mismo. Gallo estate con un corazón... Atento... Tierno... Sensible... Generoso con ellos. Como si me estuvieras... Viendo a mí. Leí esta tarde un versículo... En Gálatas 4.14... Donde el apóstol Pablo dice, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Esto es lo que Gallo está recibiendo de Juan. Como si yo mismo estuviese ahí. Hazlo en esta manera. Ten esta sensibilidad, Gallo. Hazlo con esta generosidad, como si yo mismo fuese el que está ahí. Una de las cosas importantes que estamos viendo a nuestros días... En cuanto a la generosidad, está siendo amenazada, atacada, por causa del egoísmo, de los temores. Si hay algo que Dios resalta y es notorio en corazones que aman a Dios, es la generosidad. Y no solamente en cuanto a, a como algunos piensan ¿no? en el dinero, ¿no? la generosidad en nuestro tiempo, en ayudar en estar atentos a los problemas de otros, en escuchar. La generosidad es un campo muy amplio. Algunos solamente la encierran en el tema de monetario. No, no solamente es ese punto. Es algo mucho más extenso. Y es algo de lo que nosotros debemos de, de, de, de estar muy sensible a que nuestros corazones sean corazones generosos, Dice en Isaías capítulo 32 en el versículo número 8, dice que el generoso dice que pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado. El hombre generoso piensa en generosidades, en obras de fe, en trabajo de amor. Y por esta manera no solamente de pensar sino de actuar y de vivir, dice que será un hombre exaltado, levantado. A veces se nos olvida que Dios sigue siendo el Dios que nos provee. Hay muchas personas que, que saben poco de lo que Abraham expresó en Génesis 22 en cuanto al sacrificio de Isaac. Saben poco de ese monte. No sé si recordamos la historia en Génesis capítulo número 22. Pero Abraham dijo, así se llamará este monte. Dios se proverá Jehová y Iret. Hay pocos que saben de estas cosas. Gente que viven solamente calculando, todo lo tienen controlado. No conocen este campo de la generosidad en el ministerio. No tienen a veces tiempo para ayudar a alguien, para disponer su corazón, para aconsejar, para orar. La Biblia nos enseña de este tipo de de confianza en un Dios que está pendiente de nuestras necesidades, que Él es nuestro proveedor. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 11, versículos 24 y 25, dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, solo dice para venir a menos. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Juan está aquí tratando con Gallo de que sea un hombre generoso con los maestros bíblicos, con los misioneros, por quienes estaban pasando por esta iglesia. Y van a estar igual un día, dos días, pero lo que Juan dice a Gallo, manténlo. Sosténlo como si yo fuese mismo el que está ahí Hazlo con esta actitud en tu corazón Y con suma generosidad y, y es importante lo que estamos viendo Lo que estamos diciendo Cuando lo ven segunda de Corintios En el capítulo número 8 Y vemos los versículos del 1 al 5 Segunda de Corintios En cuanto a esta generosidad De los macedonios Creo que es un ejemplo para nosotros al día de hoy en cuanto a los cristianos de Macedonia. Y aquí, cuando habla de Macedonia, está hablando de, de, de tres regiones: como era Filipos, tenía también que ver con Tesalónica y Berea. Eso es Macedonia. Y lo que está hablando aquí, en este caso, Pablo, a los corintios, en cuanto al ejemplo de ellos, dice que los sobresalta, los destaca. Por esta manera de entender el Evangelio. Dice, si ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, decía el apóstol Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y esto no como lo haríamos o lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios este es un buen ejemplo para nosotros en este caso de los macedonios una disposición del corazón, un corazón sensible a Dios. Y lo que nosotros podemos ver, que Juan está aquí, en este caso tratando con Gallo, o exhortando a Gallo, es que este corazón se mantenga sensible y tierno ante las necesidades de estos misioneros, quienes estaban pasando por su iglesia, que no fueran desapercibidos o pasado por alto o tratado de cualquier manera sino no como si yo mismo estuviese ahí de manera solemne como es digno del señor porque el trabajo que ellos estaban haciendo es un trabajo insuperable y los versículos número 7 y versículo número 8 nos dice pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y personalmente creo que estos versículos del 7 y el 8 nos están enseñando de los motivos por los cuales Gallo debía ayudar a tales cristianos. Digamos que el versículo número 7 y número 8 son los motivos por los cuales Gallo debía de ayudarles. A tales cristianos. Así que el primer motivo. Lo encontramos en el versículo número 7. El versículo número 7 dice. Pues ellos salieron por amor. Al nombre. Es un motivo suficiente. Alto. Este es un buen motivo. El nombre de Cristo. Eran hombres donde el nombre de Cristo. Era todo para ellos. Salieron por amor al nombre. Por causa de Cristo salieron en obediencia al mandato que Cristo les dio, a predicar el Evangelio por todo el mundo. Salieron a, al trabajo, a la labor que Dios le, les encomendó. Y vemos a hombres fieles. ¿No aparece su nombre? No sabemos quiénes son. Pero lo que sí sabemos que el texto nos dice, pues ellos salieron por amor al nombre. Este es un motivo grandioso gallo para que tú le ayudes porque el tema principal soy yo en ellos es lo que ellos van a predicar es lo que ellos van a sembrar es por amor a mi nombre lo que Cristo le pudiera estar diciendo aquí en este caso a gallo que tú debes de estar atento a ellos ellos han salido por amor al nombre de Cristo el nombre de Cristo lo era todo para ellos así que vemos que este tipo de elogios o este tipo de, de, de, de, de virtudes en ellos que, que Juan está resaltando tiene que ver con el nombre de Cristo. No con sus personas, sino con Cristo. Con Cristo. Cristo era algo destacable en ellos. Ellos estaban mostrando en su trabajo una supremacía. Era por amor a Cristo que ellos estaban ambulando. Yendo de un lugar a otro lugar. Sufriendo. Con escasez con incomodidades, posibles enfermedades todo tenía que ver y era suficiente que el nombre de Cristo en ellos valía mucho más que todo lo que ellos pudieran estar sufriendo es el nombre de Cristo y esto nos habla de un ministerio que predecía la gloria de Dios en ellos dice en 1 Corintios capítulo número 10 versículo número 31 muy posiblemente es un texto que Conocemos, sabemos que se suele compartir mucho, es un texto muy cercano a nuestros corazones, pero este es un texto que creo que va muy en sintonía con la vida de ellos. Pablo escribiendo a los Corintios dice, «Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios» cuando uno ve este primer motivo que nos está enseñando aquí Juan, pues ellos salieron por amor al nombre, y es el nombre de Cristo, aquí al que está haciendo alusión, vemos que esto es lo que antecede, unos hechos que estarían glorificando a Dios. Está por acontecer, nosotros podemos ver aquí con toda seguridad que lo que está, está por acontecer a través de ellos en el campo misionero es un obrar, un hacer, un predicar, pero para la única y exclusiva gloria de Dios. Ellos salieron por amor al nombre de Cristo y sin lugar a dudas no tuvo que ver con un sueño, con un programa, con un anhelo de ellos mismos. Por amor al nombre. Así que todo lo que va a acontecer tiene que ver por vinculación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que destaca en cuanto a esa salida por amor al nombre de Cristo. No me cabe la menor duda de que todo cuanto el obrar de ellos y en cuanto a sus predicaciones tendrían que ver todo con glorificar a Dios. ¿Y, y cuánto habla, habla, habla de esto ¿O cuánto habla esto a nuestras propias vidas también en nuestros días? ¿Estamos nosotros con esos corazones cerca de lo que vemos aquí en este caso, con hombres que no conocemos, que no aparecen nombres, pero que salieron por amor al nombre de Cristo? ¿El nombre de Cristo es suficiente para ti para mí para hacer lo que hacemos, decir lo que decimos, trabajar como trabajamos, hablar como hablamos, ¿Es en verdad el nombre de Cristo suficiente el amor a su nombre? ¿Es la causa por la cual nosotros nos, nos movemos, nos gozamos? ¿Anhelamos nosotros esta parte que vemos aquí en tales personas que salieron por amor al nombre de Cristo? Bueno, lo vemos de manera muy especial en ellos. El nombre de Dios es algo que ellos aman. Nos enseña en Mateo capítulo número 6, versículo número 9, que el nombre de Dios es santo, santificado sea tu nombre. Como Jesús enseñaba a orar a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ellos salieron por amor al nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Lo que ellos van a hacer tiene que ver con la santidad de Dios. Porque el nombre de Dios es santo. Así que sus obras iban a ser obras que tenían que ver con la santidad de Dios, con el nombre de Dios. Y, y traté un poco, yo creo que es, es, es bueno, ¿verdad? Que pudiéramos ponernos en el lugar de ellos. ¿Qué es lo que está alentando sus vidas? ¿Qué es lo que realmente está animando sus vidas a que... Lo que estuviera por acontecer en cada uno de quienes estuvieran siendo recibido en esta iglesia por mano de gallo, no fuera suficiente para quedarse ahí en la iglesia, o retroceder, o desanimarse. El nombre de Dios. El amor por el nombre de Dios, por su santidad, por agradarle, por hacer lo que corresponde a un Dios infinitamente santo. Así que este tipo de obras en ellos, de las que llevarían a cabo, tendrían que ver con obras santas que glorificarían, sin lugar a duda, el nombre de Dios. Uno puede ver también cuando dice el texto, pues ellos salieron por amor al nombre de Dios. Salieron es el mismo verbo que se estuvo usando para los falsos maestros. Que Juan ya nos dijo, ¿verdad? En su primera carta. Dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Hablando de estos falsos maestros, es el mismo verbo que se está usando aquí en el griego para decir que salieron. Y que bueno, ¿verdad? Salieron los falsos maestros con sus herejías para engañar a muchos. Pero aquí encontramos a verdaderos cristianos que salieron, pues ellos salieron por amor al nombre de Cristo para que el evangelio de Dios sea predicado y extendido. Así que hay un grupo que salieron para predicar y enseñar la mentira, la falsedad, las herejías. Pero vemos a este precioso grupo o personas o cristianos que salieron por amor al nombre de Cristo para contrarrestar las falsas enseñanzas las herejías de los falsos maestros. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 46, 47, tratando Jesús el tema de la gran comisión en el Evangelio de Lucas. Y dice los versículos 46 y 47, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre... Se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que están haciendo tales cristianos, que no aparece su nombre, el nombre de ninguno de ellos. En su nombre estaban predicando el arrepentimiento, el mensaje del reino de Dios. Ellos salieron por amor al nombre de Cristo. Segundo punto, en el cual nosotros estamos viendo, en el versículo número 7, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Bueno, aquí nos estamos encontrando también otro motivo por lo cual tales cristianos cristiano debía ser ayudado por Gallo. No aceptando nada de los gentiles. Aquí gentiles tiene que ver con inconversos. Gentiles está tratando con gente que no eran cristianos y dice que tales personas no estaban aceptando nada de los gentiles. Estos cristianos estaban dependiendo completamente de Dios. Ellos no estaban aceptando nada que realmente Dios no les estuviese dando a través de la iglesia. Eso es lo que enfatiza el texto. Ellos estaban confiando plenamente en que Dios sería quien les Provería. Y se me venía un versículo en Filipenses 4.19, donde el apóstol Pablo dice, Y mi Dios proveerá a todos vosotros, o a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hombres que no estaban dispuestos a aceptar nada de lo que realmente no provenía de la mano de Dios en cuanto a la propia iglesia este era otro motivo que no eran hombres que estuviesen aceptando ayudas gubernamentales ¿verdad? o ayudas de hombres que eran inconversos o ayudas de hombres que la afirmaban contra Dios no, no, no aceptando nada de los gentiles de los inconversos eran hombres que confiaban plenamente en Dios y confiaban que Dios sería quien les proveería sin lugar a duda el tercer punto para acabar dice en el versículo siguiente que es el versículo número 8 por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad nosotros debemos igualmente estar dispuesto a acoger a tales personas y lo que juan dice a gallo este es un motivo suficiente también acoger o recibir a tales hombres pero con el fin de que seamos colaboradores a favor de la verdad. De la manera que también estuvimos viendo, en segunda de Juan, podemos ver los versículos 10 y 11, que Juan nos estuvo enseñando y advirtiendo a no acoger, a no recibir, a no dar hospitalidad a los falsos maestros. Bueno, de esa manera como Dios nos enseña a través de lo que Juan nos dijo, que nos prohíbe que no hagamos... Esto que Juan nos enseña, ahora nos está enseñando lo que sí debemos de hacer con los verdaderos cristianos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, en la segunda carta de Juan, versículo número 10, no lo recibáis en casa. Esto nos dijo Juan en base a los falsos maestros, a los que estaban pervirtiendo las doctrinas bíblicas, a los engañadores. Pero ahora estamos viendo lo que Juan nos está enseñando en cuanto a los verdaderos Maestro, en cuanto a los verdaderos cristianos, debemos acogerlos para que seamos colaboradores a favor de la verdad. Debemos tener estos corazones que hemos dicho, sensibles y tiernos para poder obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra y estar atento a tales necesidades de tales cristianos que van predicando el Evangelio del Reino de Dios. Dice en Mateo capítulo número 10, versículo número 40, al 42. Dice que el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de, de beber... Aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Debemos acoger a tales hombres, a tales hermanos para ser colaboradores a favor de la verdad. Y por último, tratar un poco o cuanto menos ver lo que nos está enseñando aquí, Juan, en cuanto a ser colaboradores es algo que lo vemos de manera muy extensa en la Palabra de Dios. Pero Pablo nos está enseñando en su primera carta, en el capítulo 3, escribiendo a los Corintios, en el versículo número 9, que nosotros también somos colaboradores de Dios. Pablo habla de Timoteo cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 3, versículo número 2, y dice: Hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Colaboradores hay muchos a lo largo de las Escrituras. Son muchos nombre los que encontramos: Marcos, Aristarco, Lucas, Prifila, Aquila, Urbano, Tito. El texto dice: Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro o a favor de la verdad. La pregunta que creo que es buena que nos hagamos: tú y yo somos colaboradores a favor de la verdad. Estamos dispuestos a ser colaboradores de Dios a favor del avance del reino de Dios. Te preocupa que tu nombre y mi nombre esté vinculado a este grupo de colaboradores? Queremos estar ahí como nos enseña otros muchos nombres que hemos visto y mencionado por arriba debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad Juan está vinculado con Gallo para que seamos es importante a nuestros días en nuestro tiempo como iglesia que tengamos el deseo de ser colaboradores de Dios a favor del reino de Dios de la verdad que sea extendida y predicada en todo lugar que, que nuestro corazón sea un corazón que desee estar vinculado en unión con este grupo de personas, con que el reino se extienda, con que la verdad se siga predicando. Y eso solamente lo podemos hacer con corazones tiernos, sensibles, quebrantados, eh, aprendiendo de lo que estamos viendo, no solamente a modo de conocimiento, como hemos dicho, Sino cómo, cómo yo voy a aplicar lo que estoy viendo, ¿verdad? Lo que estamos estudiando de manera particular cada quien de nosotros. Cómo, ¿Cómo tú lo vas a aplicar? ¿Cómo yo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar tocante a iglesia? ¿Cómo vamos a practicar esto? Y hay tarea para nosotros. Bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? A que seamos cristianos que también estemos andando en la verdad. Practicando la verdad. No solamente conociéndola. Amén. Thank you.